Hola que tal chicos, hola qué tal confis, cómo están, cómo se encuentran el día de hoy Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor Y pues bueno ya estamos acá con un nuevo episodio de esto que se volvió como una especie de serie en el canal Esto de vale la pena esta skin o no, esta semana vamos a hablar de las empapadoras dobles Y pues bueno vamos al grano pero antes decirles que si ustedes eh, ven este video en mucho tiempo Pues por acá les dejaré un minuto para que vayan directamente a la review Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta arma, de esta skin Si ustedes han seguido este canal, si han seguido esta serie Pues sabrán que las skins no dan nada, no mejoran el arma No te hacen matar más, solo sirven para... Para que se vea más bonita el arma. Nada más. No te va a servir para nada más. Entonces, pues en mi opinión. Eh, ya ustedes verán si les gusta mucho la skin. La consiguen o no. Pero en mi opinión, si ustedes ya tienen el arma. Y si no. Y si no quieren jugar esta semana. Si les parece que ya es muy aburrido. Si no quieren. Si prefieren hacer otra cosa. Ver televisión cualquier otra cosa pues es aceptable porque igual una skin no te va a mejorar nada ya les digo si ya tienen el arma si tienen el arma sin skins pues para qué ganarla no es muy necesario pero si no tienen el arma ya les digo hermanos que esta arma es buenísima porque vamos a hablar de sus estadísticas. Y pues bueno, compis, esta arma tiene un daño de 4, un alcance de 3, una precisión de 1 y una agilidad de 4. Vaya bastante, bastante bien. Ya esta arma le había hecho reviews en, en videos anteriores, pero igualmente sirve porque no creo que ustedes se vayan a devolver a ver esos videos antiguos. Eh, y pues bueno ya pues, como ustedes estarán viendo esta arma dispara vaya que bastante bastante rápido Esta arma mata muy rápido ya sé que tengo unas maestrías que me aumentan el daño Pero la verdad es que el daño es muy bueno y básicamente no se, no se ve la diferencia sin aumentadores o con aumentadores la verdad es que elimina a los enemigos bastante rápido. Y pues bueno, si no tienen la skin ya saben, eh, consíganla porque es un arma buenísima. Es muy buena, sería un, sería un desperdicio perderse este ofertón. Además de que les va a servir en todos los Splash Wars y en los eventos en general. Esta es una muy buena arma que te va a servir para cualquier evento, para cual, casi cualquier cosa. Y bueno, compis, eso sería todo por hoy, eh, muchas gracias por estar acá, por ver este video, por dejar tu like, porque solo los verdaderos cracks dejan su like. Y pues nada, ya eso sería todo, eh, lamento si estuvo un poco corto el video, pero no hay nada más que decir de esta arma. Y pues bueno, yo me despido, espero que estén bastante bien y un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.